Mientras los galenos solo atienden emergencias por acatar un paro de 24 horas, en defensa del médico involucrado en la muerte del bebé Alexander, pacientes reclaman esas movilizaciones porque se ven perjudicados en el servicio de salud. Y piden también realizar marchas para defender al niño Sebastián, a quien le extirparon un riñón sano. No debería haber ese paro, debería haber paro cuando a ese niño también le han sacado el riñón. Ahí deberían hacer para los médicos, pero ¿qué se puede hacer, señorita? Nada, nada. De, de campo vengo, pasaje, eh, no tengo plata también, ¿de dónde voy a sacar plata? No hay deseo, ahora estoy esperando, tal vez te puede atender, puedes hablar, me ha dicho. No sé qué pasará. Eh, no, ya saqué más antes, entonces estoy viniendo, es eh, programación para quirófano de mañana. Esto perjudica a usted, ¿no? Sí, bastante, bastante perjudica. Pero está en paro. Por ah, emergencia. Por emergencia estamos, no, por, o sea, sino es con la emergencia del que está enfermo. Estoy aquí. Por otro lado, los médicos de Bolivia acatan movilizaciones en rechazo a la condena de su colega Jerry Fernández y exigen su libertad. Señalan que no asistirán a las cumbres de salud mientras otros profesionales asisten. Además, los universitarios también suspendieron sus clases acatando esta medida. Todos estudiantes, facultades de medicina, está el alto, está la paz, está la seguridad social del sistema público, el distrito. Vamos a evaluar y en base a eso, pues a nivel nacional está ya el paro. Nos tenemos la información de que a nivel nacional ya están las movilizaciones. Sí, para que exista precisamente y así lo que mencionaba, esto es un apoyo a toda nuestra sociedad y por lo tanto todos debemos estar comprometidos con esto. Finalmente el ministro de salud Rodolfo rocabado informó que el cumplimiento de esta medida por parte de los galenos se procederá a descuentos por afectar a la salud de la ciudadanía quienes hoy deberían ser atendidos y les pidió una vez más participar en las cumbres de salud. Bueno, la verdad, todo paro, que vayan desmedro de la población, como Ministerio de Salud nosotros siempre vamos a estar en contra, porque creemos que hay personas que el día de hoy están esperando una atención médica, que tenían programado algún examen, que tenían programada alguna atención, y no lo están haciendo, entonces creemos que a eso perjudica a la gente. Más allá de cualquier reivindicación, tenemos que pensar que hay una población que está esperando atención médica.